Buenos días, miércoles 12 de octubre de 2022. Censo en 2023 es técnicamente imposible. En el marco de la mesa técnica realizada este martes en Santa Cruz y en la que participaron expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica para América Latina y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, quedó demostrado en base a evidencias técnicas y de experiencias acumuladas que no se debe apurar el proceso censal para evitar errores y poder colectar información precisa y de calidad. En síntesis, por aspectos técnicos y por una cuestión de tiempos, los expertos internacionales desahuciaron la posibilidad de adelantar el censo para 2023. La voz de la experiencia. Daniel Allende, experto de las Naciones Unidas en censos, indicó que debería realizarse un empadronamiento experimental un año antes del censo y que los resultados finales deberían entregarse 12 meses después del mismo. La especialista de la CELADE, Carolina Cavada, dijo que es peligroso apuntar este proceso y aseguró que la actualización cartográfica demanda un año o dos y que para la entrega de resultados se requieren 12 meses. Los expertos internacionales aseguraron que sus recomendaciones no son abstracciones teóricas, sino que vienen de la concentración de la experiencia recogida en varios países donde participaron en la preparación de censos de población y vivienda. Cabe recordar que la propuesta presentada por la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz al Ministerio de Planificación contempla seis meses para realizar la actualización cartográfica y cuatro meses para entregar los resultados del censo. Penosamente, por la ausencia de los técnicos de la Gobernación y de la Universidad Cruceña, dicha propuesta no fue explicada ni justificada en la mesa técnica, por lo que las bases técnicas y científicas de las mismas siguen siendo un enigma para la población del país. La soledad de Johnny. Ante la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho y de la Universidad Cruceña, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, planteó en la mesa técnica que el Instituto Nacional de Estadísticas reduzca algunos plazos como el de la actualización cartográfica y el de reclutamiento y capacitación de los censadores, ofreciendo personal y recursos de su alcaldía para apurar dichas actividades, recomendando que con ese mismo propósito se recurra al uso de tecnología. Fernández se manifestó interesado en que los resultados del censo sean de calidad, pues a su juicio, más allá de servir para redistribuir escaños o recursos, deben ser la base para la planificación y la ejecución de políticas públicas. Sobre estas sugerencias del alcalde cruceño, el ministro de Planificación Sergio Cusicán, que indicó que el INE hará una evaluación sobre la posibilidad de acortar algunos plazos, pero aclaró que siempre será en base a argumentos o justificativos técnicos la soledad de Camacho. Luego de calificar de vendidas a todas las autoridades subnacionales y del sistema universitario que participaron en las diferentes mesas técnicas y de diálogo convocadas por el INE para avanzar en la realización del censo, este martes el gobernador Camacho fue cruzado por gobernadores y alcaldes de varios departamentos quienes le recordaron que no es él quien va a definir la fecha del censo y que ellos no fueron elegidos para hacer paros, huelgas o marchas, sino para trabajar con llamados a la reflexión y a la seriedad, estas autoridades recomendaron a Camacho dejar de lado las posiciones políticas y acudir a los espacios de diálogo para hacer conocer su propuesta, respetando el pensamiento de las otras regiones del país y evitando la confrontación entre bolivianos. Sin censo para el 23, se viene el paro desde el 22. Las explicaciones técnicas de los expertos que aconsejan realizar el censo recién en 2024 y el amplio consenso que logró a nivel de autoridades subnacionales la posición de no apurar la fecha de la encuesta para garantizar que esta entregue resultados de calidad alejan la posibilidad de que el Gobierno Nacional adelante la fecha del censo para 2023. De ese modo, queda expedito el camino para que el próximo sábado 22 de octubre comience el paro indefinido impulsado por el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar. Hoy quedan 11 días para que quienes privilegiaron las medidas de fuerza antes que el diálogo técnico convenzan a transportistas, gremiales, empresarios y otros actores de la economía cruceña que el paro indefinido es el camino más inteligente. El que pide abrogación pero no abroga. La vigilia de comunarios de Porongo y Buenavista que se realiza en la puerta de la gobernación de Santa Cruz comienza... Su noveno día y hasta ahora su pedido de abrogación de la ley 208 no es escuchado por el gobernador Camacho. Según el dirigente de los comunarios, Fernando Vázquez, la norma dispuesta por Camacho atenta contra la propiedad privada de miles de familias campesinas que trabajan en la tierra y más bien beneficia a grandes empresarios. Consideran que la solución al problema es la abrogación de esta ley y la redacción de una nueva norma en base a consensos. La respuesta del gobernador Camacho a esta petición fue denunciar al dirigente Vázquez por incitación a la violencia y daños a los bienes del Estado, a lo que el dirigente señaló que no causaron ningún daño a la propiedad y que más bien ellos fueron agredidos, asegurando que lo que buscan con esta denuncia es amedrentarlo. Otra semana ganada. Entre las tensiones que genera la inasistencia a la mesa técnica convocada por el gobierno, el repetido anuncio de un paro indefinido a partir del 22 de octubre y ahora el conflicto con los comunarios de Porongo, a quienes muestra como depredadores del medio ambiente y el agua, el gobernador Luis Fernando Camacho logró que se atraviese la mitad de esta semana sin que nadie se pregunte qué fue del carro bombero, adquirido con recursos de la gobernación cruceña, pero que sigue sin llegar. ¿Qué fue de los 56 millones destinados a las vacunas anti-COVID que nunca compraron? ¿Y qué fue de la vida de Fernando Escobar, el brazo derecho de Camacho, que manejó un millonario presupuesto en salud y sigue prófugo? Y por último, ¿qué de la baja ejecución presupuestaria en inversión, cuando apenas quedan 80 días para que concluya el año? Mientras más se acerque la fecha del paro, menos respuestas tendrán estas interrogantes una estrategia de supervivencia tan vieja como efectiva. Fracasó el diálogo con Guanuni. No alcanzaron cuatro horas de reunión para que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y los trabajadores mineros de Guanuni logren un acuerdo que permita levantar las medidas de presión del sector. Al abandonar la mesa de diálogo, el dirigente Ronald Mamán informó que lograron avances en cuanto a la gestora pública, instancia cuestionada por los mineros, pero que a tiempo de negociar la abrogación del decreto 4783, el ministro se puso terco y tosudo, razón por la cual decidieron abandonar el lugar. A su turno, el ministro Montenegro pidió a los mineros de Guanuni que reflexionen y busquen un camino que no atente contra la continuidad del pago de bonos. Dijo no entender la posición cuando ya se dio una solución que no afecta ni a las empresas ni a sus trabajadores, sino al TGN. Se desconoce por ahora qué acciones tomarán los mineros que llegaron masivamente a La Paz. Esta vez no pudo zafar. La vicepresidenta del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Rosalba Vargas Mamani, fue detenida por la policía al final de la tarde de ayer y conducida a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a la espera de que le fijen su audiencia de medidas cautelares. Rosalba Vargas es dirigente del sector de Adepcoca, que lidera Freddy Machicado, hoy detenido en la cárcel de San Pedro pesaba en su contra un mandamiento de aprehensión emitido hace un mes por el fiscal Carmelo Laura Yujra, quien investiga la toma violenta y posterior quema del edificio situado en la calle 1 de Villa El Carmen, en el que funcionaba el mercado de coca del sector dirigido por Arnold Alanes. Hace unos días, Vargas evitó ser detenida burlando el operativo policial que pretendía su captura. En el mundo, a tres semanas del duelo Lula-Bolsonaro, en la segunda ronda de sondeos realizados en Brasil de cara al balotaje del próximo 30 de octubre, la ventaja sigue siendo para Lula da Silva, ganador del primer turno con 48% de la votación sobre Bolsonaro, que se quedó con 43%. La encuestadora IPEX señala que Lula ganaría en la segunda vuelta con 55% de los votos frente al 45% del actual presidente Jair Bolsonaro, en una encuesta que tiene un margen de error de 2%, por lo que en el escenario más desfavorable Lula se impondría con el 53% de los votos. Entre tanto, el medio británico The Economics, que efectúa un monitoreo constante de los datos que arrojan varias encuestas electorales en Brasil, concluye que Lula da Silva obtendría el 54% de los votos contra el 46% de Bolsonaro, una distancia de 8 puntos. Y en los deportes, igual será el mejor campeonato luego del grave error cometido este lunes por el golero Carlos Lampe privando a su equipo atlético Tucumán de recuperar la punta del campeonato argentino de fútbol hinchas, dirigentes y técnicos dividieron las aguas unos situándolo como héroe y otros como villano en redes sociales varios hinchas pidieron la salida de Lampe y que se le dé una oportunidad al golero suplente Machiori es más arquero hubo exceso de confianza el jueves lo pongo a Machori de titular, decían algunos de los comentarios, mientras un hincha boliviano posteaba, no se aceptan devoluciones, desde el principio se les advirtió que es un tronco. En la vereda de enfrente, Lamper recibió el respaldo de muchos hinchas y de su técnico Lucas Pusineri, quien dijo que es un arquero de selección que tiene mucha jerarquía. Este es un deporte de errores, hay que convivir con el error, pero Lampe va a terminar siendo el mejor arquero del fútbol argentino, sentenció el entrenador.